Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros.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 Niños de sábado, y ¿sí? con por supuesto harinado gel, reharinado, chocolate y vainilla. Ahora lo preparamos con el agua en ¿sí? la zona, en el agua. y dejamos la masa bien armada que bañillo al ven. y estamos fijando muy bien, muy bien los ¡Lo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 por ejemplo hay un modelo de la marca Coleman, de 150 QT, es una conservadora que llevan mucho los cazadores también, o aquellos que necesitan llevar transportar, transportar de una provincia a la otra a veces eh, y mantener bastante tiempo las cosas, está bueno en un tamaño grande. Eh, así que bueno, cualquier cosita tienen los datos aquí la pantalla, nos escriben, nos consulta por algún tamaño en especial, alguna marca en especial, y los haremos mostrar de la mejor manera. Sepan siempre que abonando en efectivo, o transferencia tienen descuento y abonando con tarjeta de crédito cuotas sin interés así que los esperamos ¿Cómo andan amigos del Pescador TV? Bueno, estamos en Mariano Pesca les vamos a mostrar estos nuevos ingresos de la línea Shimano el modelo Ouger Jigger. vino en maneja izquierda y maneja derecha miren lo que es un reel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 So, Así yeah. Estamos con harinados GR Harinados, sábalo espectacular acá en el parque de los niños. Miren qué hermoso, acá con los chicos atrás que vamos a devolver, la tiramos, ahora la tiramos al agua, hermosa pelea acá en el parque.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 Mira, mira que de, aflojale, Dani. Sí. Pará, para. Toma, negro, agárrame que yo se la levanto. La mora. La mora. Sí. Mira qué linda. ¿Quién baja por ahí si no trae para este lado? Baja acá! Mira qué linda. Dale, dale, rápido. Al lado de la. Que no se escape, por favor. Que hermosura, Que hermosa, María. Dani. Vamos, che. Vamos. Esto es lo que veníamos a buscar, ¿no? Veca con ¿Qué tiro. Mira que hermosa. Se me cayó la carnada. la sombrilla de Para que ahí nomás. Está linda. la cañita que. Es. ¿Viste? Qué hermosura. Tangostino yo quería Corvina Negra, dale. A ver, así de costado, si querés, así ya. Eso. Ahí está. Llega Negra. Y ¿sí? Eh, sí. sí. Vamos, y Ciro. A crecer, ¿no? Yo no digo que voy a pescar yo porque la caña mía está afuera. ¿Langostino, Dani? Langostino. Qué hermosura, ¿cuánto debe pesar, Che? No sé, pero... Pero linda, para lo Llamo. que veníamos a buscar, eh, Ay, grande, buenísimo. linda. ¡Madre! Una perita grande. ¡Pero no me Dame, eh, bajate si no. Saque, ah. saque, ¡Ay, qué fritango! ¡Ay, qué fritango! ¡Qué desesperación con la fritanga, tango! Es perita de toros! ¡Sí, mirá, la, mirá el. piquito El piquito que tiene. La señora pera. ¡El piquito! ¡Mirad el piquito el Mira, Dani. Dani. si no te puedo agarrar te tiro al agua, dijo Ciro. Bueno, seguimos. Ah, sí, filé de, de corri. Bueno, la última perita eh, se rompió el anzuelo, así que vamos a cambiarlo. Está sin filo el alicate. Vamos. Dame un anzuelo. Mira, con un anzuelo chiquito. Vamos a poner los esta Cristal neto. Ay, que es una peli Es una peli de las la violentas. Un mm, pejerrey grande. Saca, saca. La... ¿Dónde? ¿Dónde ¿Y dónde está? ¿Dónde engancho? ¡Ay papaya de la celaya! ¡Ay, ay! Voy a tener el agua ¡Ah! ¡Espamento! ¡Ay, no ¡No! allá! ¡Perita, perita! ¡Perita, perita! perita perita Ellos se emocionan con la perita, los otros buscan corvina grande. ¡Perita! ¡Perita! Bueno, le comento porque... <risa> Bueno, No, se escapó la grande que venía abajo, se escapó. <ríe> ¡Qué tiroto. <le iba> ¿Sí? Bueno, hermosa pesca, hermosa pesca, entretenida, así que. Vamos a otro tiro. <risa> ¡Qué tío, cacho tío, de pejerrey sacó Ciro y no alcancé <risa> no, <risa> no, alcancé no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Hermoso, hermoso. No sé si Va quedando de flote, eh. No, no, pero están sacando de fondo. Mira, eh, pelita. La pelita es gigante, pará con la mano, bola con la mano, está la caña. ¡Qué hermosa pelita, loco! Nunca la he visto tan grande, mirá lo que. ¡Qué hermosura! Felicitaciones, güey. ¿Esa es la verdad? ¿Qué especie es, Eero? ¿Peri? No, no. ¿Ah, sí? No, no, una coronita. ¿Coronita? Bueno, algo, algo. ¿Y bueno? Entretenido, igual. Bien ahí.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 ¿Con ¿Qué va a sacar, eh, La saqué con camarón y con el anzuelo de abajo. A mí me gusta el espamento que hace Tango y capaz que es un. No, no, no. Un dientudo. Ahí me llevó la tanza mía, todo. De la Una fritana no va a ser mixta. Oh. La carnada es la misma. Sí, filé de corvina De corvinita chiquita, como salen. Fileteamos una ahí y probamos, así que hasta ahora la variedad se da con eso. rey el pejerregui sacó silos también. Hermoso, La verdad, hermoso, no se puede pedir más. Otro salió, otro pejerrey, pero vos venías trayendo que sí. vos dijiste otra borriqueta, qué hermosa está, sí. lindo, eh. A ver si se ve bien ahí. ¿También sacaste con...? ¿Eh? ¿Eh ¿Qué era? Uh, Corvina Corvina ¿Y José? <tose> ¿Qué? ¿Sí? Ríos, la morrera no es que está en el que es. hermosa la prensa. Entramos, por el y ya tenemos para carnal, tenemos para...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 Vas a armar de flote, claro. tiras acá y la lleva para allá. Ahora, si José saca algún peje con el de flote... No, no, es que yo iba, iba a tirar de flote, si me, flote, me lo había visto yo. Uh -huh. Entonces que, que tire claro, que tiene José y de última, después tiramos todos. Él, pero, <risa> yo me corté la lengua con un chupetín. <risa> ¡Ay, Dios! Con un chupetín. A ver, que comenten. ¿Cuántas personas se han cortado la lengua con un chupetín? ¡Aciro! <risa> ¿Cómo le sangraba la boca? Calorón. Ay oh, Sí, hace mucho calor. Calor, lo entretenido, está bueno. No, ahora, subimos todo en el agua ahora el canal. Se bajó un poco el pique, pero bueno, sigue siendo calor. La, la, ah, mira, ya sacó un magre. con todo el cuñado cuñado Ahí me mira con la pluma en la cabeza tan sí en todos sí, todo la lados la te la buscan la te <tose> siguen los bagres, daño. sí chiquito va me estás jodiendo, me veis tan grande. Igual lo quiero ver. No, no hay un cangrejo. ¿Pero por qué vuela, Dani? Porque no, volador. Vale. Haciendo patitos. Volando lo traes. Sí. ¿Viste sí, sí, sí. <risa> cómo volaba ese bicho? Haciendo patitos lo traes. ¿Otro que el volador? No mira dónde está este nene. Ah, estoy rincón, igual acá. Está descansando porque se cansó de pescar. Uh, están todos <ríe> estos muertos hasta apenas campo. Mentira. Mirá cómo se están. Al rayo del sol el tío José, tango, todo. Acá el Dani está un poquito más oscuro. Porque está al rayo del sol. <ríe> Va a quedar como la corrida negra. ¡Ay, Dios!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 así Puedo que probar es... más allá porque mueve mucho la plomada Tirás sí. acá y bueno se la lleva mucho para allá o sea, hay que tirar con un plomo de 100 gramos calculo para que quede anclado sí mucha corriente hay así que se que... puede tirar más lejos para a probar allá. Sí. pero el pique ahora permutó un montón eh, sale alguna alguna colvina chiquita hasta ahora pero igual hermoso hermoso los piques realmente que tenido uh, sí tengo sueño y, te, y se re quemó, todo, sí, está re quemado. Mirá el tango, estás re quemado. Si, sí, yo me puse las rojas, <risa> pantalones rojos. Estás medio independiente, <risa> y, y, el Lani, y el Lani que es firme, mirá el Lani. A la noche se encuentra. <risa> ¿A, la noche? a la noche no sabemos si sale algo o no. A la noche tenemos que probar. Un kilo de tomate. Sí, estamos viendo que llegaron pescadores ahora tarde.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 al quince cincuenta y uno o quince cincuenta y dos setenta y y siete en Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas.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 en llamarme, en consultarme, en venir a visitarme, en tratar de pasarla bien, en tratar de pescar por sobre todas las cosas, y desearles que pasen unas muy felices fiestas, con mucho amor, en familia, con amigos, y de la mejor manera posible. Esperemos que el 2023 nos dé, nos dé trabajo, por sobre todas las cosas, que tengamos salud y que podamos ...vivirlo como realmente lo queremos. Eh, mi nombre es Luis Formagio... ...más conocido por El Chino. Soy de Pergamino. Mi número de celular es 2477-46-4200. Esperemos vernos el 2023... ...en un charco y con una caña en la mano. A todos, muchas gracias... Muchas, muchas gracias, y pasen felices fiestas. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Soy Darío Guerrero. Agradezco haber formado parte, un año más, de este, del pescador hermoso, este grupo que se ha formado, eh, compartiendo salidas, anécdotas, chistes, bromas, y la pesca, lo más importante, que une y no desune como tantos otros rubros en la vida. Eh, es especial este año, sabemos, porque nos dio el tercer título de la selección argentina, así que seguimos todos de fiesta. Bueno, les deseo muy felices fiestas a todos y nos seguimos viendo el año que viene con más pesca, que es lo que nos une en este hermoso grupo. Un abrazo. Bueno, desde el equipo de Zona Pesca, de parte de todos los integrantes, queríamos decirle muy buenas fiestas. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias por compartir este año con nosotros y esperamos que los años venideros sean mucho mejores. Un abrazo queríamos saludarnos por esta fiesta que tengan una excelente navidad y un próspero año nuevo gracias por acompañarnos este año como vienen haciéndolo hace ya mucho tiempo eh, y bueno nada saludarlos esperemos que el año que viene podamos seguir disfrutando de esto que nos apasiona así que esperamos como siempre su visita y nos estamos viendo en la próxima seguramente con más novedades como los tenemos acostumbrados mando un abrazo enorme y disfruten de esta fiesta